Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a jugar y ganar, este es el sorteo 15 para hoy domingo 7 de mayo, supervisa nuestro sorteo delegados de Al Empresarial y Veedor Ciudadano, y ya juegan las baloteras con su autorización, apostadores mucha suerte, juegue siempre Samán de la Suerte, en acertemos su red y sus giros, y muy atentos ganadores, Samán de la Suerte, aquí está su número 7. 1, 8, verifiquemos ganadores. 7, 7, 1, 8. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar, de verdad juegas a más de la suerte. Feliz noche.